¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy tengo un video en el que vamos a hablar de propietarios chichipatos. de Esos propietarios que alquilan inmuebles y que Creen que sacar un inquilino es sencillo y que simplemente es mandarle una cartica y si no hacen caso entonces voy y los acoso, me les paro afuera de la casa, los, eh, los incomodo. De esos propietarios es que vamos a hablar el día de hoy porque creo que no debe ser así las cosas. Los inquilinos también tienen muchos derechos y por lo tanto vamos a ver a revisar qué dice la ley sobre la forma de terminar el contrato de arrendamiento cuando el propietario lo necesita para su propia habitación. Quédense conmigo hasta el final de este video y bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Y para saber por qué pienso que los propietarios son chichipatos, en ocasiones voy a revisar una pregunta, voy a leer una pregunta que me hicieron en días anteriores. El nombre del propietario me lo voy a reservar por obvias razones, porque el día de hoy voy a dar un poquito de garrote y pues voy a mantenerlo en el absoluto y total anonimato. Dice el corresponsal, actualmente me encuentro en posición de arrendador. Estando en alquiler el inmueble a unas personas en marzo de este año, durante el mes de diciembre le envié un correo indicándoles el preaviso de terminación con tres meses de anticipación, solicitando que tan pronto se termine el contrato, es decir, en marzo del 2020, pues voy a residir nuevamente en mi inmueble. La respuesta por parte de los, de los arrendatarios era que se iban a ir antes que se acabara el plazo de los tres meses porque les salió otro apartamento y en cuanto les informé que me debían pagar una multa por la terminación anticipada, dijeron que entonces iban a quedar otros meses más posteriores a la terminación del contrato porque la ley los facultaba. Deseo saber qué tan cierto es esto y a qué instancia legal puedo acudir para hacer cumplimiento del contrato de modo que me entregue el inmueble cuando es debido y deban pagarme lo correspondiente Además, para garantizar que no hayan daños en el inmueble al momento de su entrega. Agradezco la atención prestada y en caso que sea necesario llevar este proceso con la ayuda de un abogado, ¿cuál es el costo por parte de ustedes, es decir, de mía, para llevar un caso de estos? Y yo resido en la ciudad de Cali. Nos dice el propietario quejoso. Como esta pregunta está como larga, entonces vamos a irla desmenuzando. Lo primero para destacar es que el propietario, en este caso el propietario arrendador, eh, notificó con tres meses de anticipación a la fecha de finalización de la vigencia. Supongo que lo hará con más de tres meses de anticipación. Recuerden que las normas dicen, eh, de, en cuanto a previsos en vivienda urbana, que son no menos de tres meses. Significaría que son tres meses y un día. Lo mismo aplica para el arrendatario. Cuando muchas veces el arrendatario manda las cartas, no se fija y cuando se pasa de los tres meses... Señores, ya hay una prórroga automática del contrato de arrendamiento y si se quieren ir antes, pues tendrían que pagar una penalidad. Entonces, demos por hecho que el propietario arrendador notificó bien. Sigamos con lo segundo. Y aquí es donde viene el regaño. Yo no sé de dónde y por tantos años ha venido haciendo carrera que se piense que mandándole una carta al inquilino el inquilino está obligado a desocupar el inmueble. Que avisándole con tres meses, el inquilino ya está avisado y solo es cuestión de esperar para que el inquilino desocupe. Eso no es cierto. Esto es un mito urbano el pensar que solo con mandar la carta, el inquilino ya está obligado a desocupar. En contratos de arrendamiento de vivienda urbana, existen otro tipo de requisitos que tanto arrendatarios a veces desconocen como los mismos arrendadores y por eso es que el arrendador supone que ya es cuestión de simplemente que llegue el día y esperar a que el inquilino le entregue las llaves. Pues no, la norma de la ley 820 del 2003 en Colombia pues digamos que es clara. Pero quizás nosotros, frente a lo claro, lo que hacemos a veces es como desdeñarla, como hacerla a un lado, porque hacernos los desentendidos, porque al fin y al cabo al mi a, anterior inquilino le pedí con tres meses y se fue. Entonces, ¿por qué habría de existir un requisito adicional? Pues lo más probable es que ese inquilino tampoco supiera que él tenía algún derecho. Vamos a leer entonces el artículo 22, numeral octavo de la ley 820. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial. En este caso, aplica. Avisando por medio de un aviso escrito a través de servicio postal autorizado con una antelación no menor a tres meses. Ya la mandó por correo y la avisó con no menos de tres meses de anticipación. Va bien el propietario. Cuando tenga las siguientes causales. A. Cuando el propietario poseedor del inmueble lo necesite ocuparlo para su propia habitación por un término no menor de un año. Perfecto, esta es la causal que necesita invocar el propietario y de hecho la invocó. Pero hasta ahí le llegó el impulso al propietario con el tema de la ley 820. Porque adicionalmente y más adelante señala que el arrendador, junto con la carta del aviso, deberá haber constituido una caución en dinero bancaria o otorgada por compañía de seguros, equivalente a seis meses del precio del arrendamiento para garantizarle ese arrendador al arrendatario que en efecto él sí se va a pasar. Porque muchos arrendadores lo que hacen es decirle al inquilino que se va a ir, pero resulta que se va a pasar, perdón, pero no se pasan, sino que lo alquilan más alto. Y esto es tratando de hacerle con igual inquilino. Pues, señor propietario, en este caso, tú no estás cumpliendo con la norma. Al final, en el inciso final de este mismo artículo, dice que de no mediar la constancia por escrito del preaviso del contrato de arrendamiento, se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. Es decir, que ese contrato al que tú no le aportaste esa caución, que lo más probable es que no lo hayas hecho porque no me lo mencionaste aquí y porque muy pocos propietarios o arrendadores lo conocen, pues sencillamente ese contrato ya está renovado, como dice el artículo, por otro año. Ahora bien, yo sé que esto de la póliza, que no es nuevo porque esto viene del año 2003, pues digamos que no es muy frecuente y por eso se ha hecho tránsito a ese mito urbano como les mencionaba. Sobre este tema de las pólizas para acreditar el cumplimiento de la ley 820 cuando uno lo necesita para su propio uso lo estaré hablando en otro video porque el tema es un poquito largo y complicado. Sin embargo quiero seguir respondiendo el resto de la pregunta porque tiene muchos otros aditamentos bien interesantes. El propietario manifiesta que la respuesta de los arrendatarios era que se iban a ir antes del mes de marzo del 2020 porque le salió otro apartamento y en cuanto... El propietario le informó que, ah bueno, entonces págueme una multa, porque obvio, si un inquilino se va antes de la finalización del contrato, sería una causal determinación eh, unilateral anticipada y es causal para el cobro de la cláusula penal de tres cánones de arrendamiento. El propietario desea saber, porque al parecer está enojado, porque pues el inquilino le salió con esas, pues el propietario te cuento algo hagámonos pasito muy de buenas que su inquilino le está diciendo entonces que se quiere ir antes de la finalización del contrato porque yo en el lugar del inquilino me quedo otro año más porque el contrato ya está renovado en su totalidad yo te recomiendo que hables con el arrendatario y le dices arrendatario firmemos una terminación de mutuo acuerdo yo sé que yo no cumplí con la eh, el preaviso en debida manera y pues usted tampoco va a cumplir con el tiempo total del contrato porque pues él quiere ir antes entonces terminemos los acuerdo y todo mundo tranquilito y así propietario usted puede pasarse antes y el inquilino tuvo la oportunidad de conseguir un buen sitio para trasladarse eh, la forma como estaba de ser redactada la ley no es fácil ni para el inquilino ni para el propietario no eso lo tengo yo absolutamente claro pero yo sí busco ese punto intermedio en el que ambas partes puedan salir ganando porque si tú te enranchas a pedirle al inquilino que se quede hasta el final el inquilino ya tiene ganado todo el año, el inquilino no está obligado a desocupar y en ese caso el que va a perder eres tú. Ahora, en el caso del arrendatario, pues el arrendatario también quisiera de pronto que no me consignen toda esa plata porque no es que esos seis, mil, esos seis cánones de arrendamiento sean del inquilino. No, eso es una garantía por si el propietario incumple. Como yo no voy a recibir dinero, pues le digo al, al propietario, hombre, propietario, pues ¿sabe qué? No, no, hay, no hay problema con esto de la notificación de la caución y más bien déjeme de aquí a tres meses yo busco y cuando yo me vaya, pues le pago hasta el último día, le reintegra el arrendador lo, lo que pagó de pronto en exceso por el mes, paga los servicios hasta ese día y todo el mundo tento. Vamos a rematar la pregunta porque aquí tiene un pedacito adicional. Y dice, eh, deseo saber qué tan cierto es esto, pues lo que hablaba el arrendatario de, de, de tener tres meses. Bueno, ya dijimos que es falso, el arrendatario tiene que desocupar el último día siempre y cuando el arrendador le haya notificado en debida manera. Y que le paguen y garantizar que no haya daños en el inmueble al momento de su entrega. Garantizar que no haya daños. Eh, no es fácil, por lo regular las garantías que están vendiendo las afianzadoras o las aseguradoras quizás es la única herramienta que tienen en este momento cualquier tipo de arrendador para aquellos arrendatarios que no entregan el inmueble en el mismo estado en que fue recibido al inicio del contrato, porque si sí, es una obligación del arrendatario entregarlo en debida manera. Yo recomiendo trabajar con inmobiliarias si tú eres propietario porque las, propiet las inmobiliarias pueden acceder a este tipo de pólizas. Eh, agradezco la atención prestada para que yo lleve este caso. Mmm, te cuento algo. A mí no me gusta llevar procesos judiciales porque cuando existen procesos judiciales significa que hay problemas y los problemas a veces son creados por nosotros mismos. Somos nosotros los que por no hacer un ejercicio reflexivo, consultar un abogado especialista, terminamos embarcados en un proceso que pudo haberse solucionado mucho más barato si simplemente hacemos las cosas de mutuo acuerdo, como lo te, te lo estoy planteando en este momento. Y hasta aquí el video de esta semana del cual espero, señor propietario arrendador, que tomes mucha conciencia porque no basta solo comandar esa cartica a la que estás acostumbrado y a la que incluso están acostumbrados los mismos inquilinos. Porque los inquilinos a veces en este país se utiliza mucho un verbo que, conjuga, que lo hemos conjugado mucho que es cuajar. Tú le mandas la carta de, con tres meses de anticipación y cuaja. Y la vaina cuaja, el inquilino se va tranquilo y sin chistar. Pero resulta que el inquilino es desconocimiento. Ahorita no falta el propietario que venga y se me emberrían de a mí porque yo estoy educando a los arrendatarios, pero también te estoy educando a ti. Cuando uno trata de entregar o recibir educación, unos no quieren recibirla, los otros se niegan y se embarracan con los que tratamos de aportar ideas. Así que, señor arrendado a cumplir con su parte, porque al arrendatario también, también tienen que cumplir con la parte de ellos. Yo sé que ellos también cometen muchos pecados, pero es que ustedes no son la excepción. Y ahorita sí, de verdad, verdad, para despedirme, le agradezco, te agradezco que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, compartas el contenido, regálame un like si te gustó, Déjame tus opiniones sobre el contenido de este video aquí abajo en la cajita de comentarios. Por el momento, les mando un abrazo, que sigan disfrutando de estas fiestas decembrinas y nos vemos la próxima semana. Si sí, yo creo que voy a sacar otro videito antes de que se acabe el 2019. Nos vemos la próxima semana en Derecho Inmobiliario. Así como un dato así de acelerado, de acelerado, les quiero contar que el IPC, perdón, la, sí, la inflación en, el, en, en Colombia hasta el 30 de noviembre del 2019 fue de 3.54%. Lo más probable es que pues, manejando promedios aquí a ojo de buen cubero. Con, con la, la poca especialidad en economía que, que un abogado de esto puede manejar Yo no creo que alcance a llegar al 4% el IPC con que se va a cerrar el año 2019 Para que vayan anticipando sus bolsillos a los incrementos Yo creo que más o menos, y haciendo apuestas señores Va a quedar por ahí en 3.8, máximo 3.9, no creo y ya como un anuncio parroquial, también les quiero contar que la doctora Diana Carolina Ruiz de la Corporación PH, cuyo canal se los voy a dejar por aquí arriba, me retó a un challenge que desde hace más o menos dos meses está como de moda entre los youtubers de la farándula criolla. Yo no soy de ese tipo de youtubers, ni Diana tampoco. Sin embargo, dijimos, ¿por qué no hacer algo parecido para finalizar el año? Entonces yo quiero aceptar ese reto. Y se trata de contestar 100 preguntas en 5 minutos. Y aunque eh, lo natural de este, de este reto es que ya sean preguntas personales, pues lo chévere o lo interesante es que van a hacer preguntas relacionadas con el derecho, con el ejercicio de la abogacía, de pronto con ser propietario, inquilino, todas esas preguntas que ustedes me puedan hacer a mí. Me encantó la idea porque puede ser una oportunidad de conocer qué tipo de opiniones tengo yo respecto de las normas, respecto de, lo que, de los procedimientos, de lo que están, hacen los propietarios, las inmobiliarias. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de hacerme preguntas a mí, pero como requisito tienen que ser preguntas de fácil respuesta. Ojalá respuesta de sí o no eventualmente y si la pregunta merita una explicación pues tiene que ser muy corta porque si no pierdo el reto el espacio para formular las preguntas solo va a ser por Instagram. Los invito también a que me sigan en el Instagram que les voy a dejar por este ladito de acá eh, la dirección para que por favor se me sigan. Y allí van a poder dejarme las preguntas que después vendrá a leerlas. Yo le voy a pedir el favor a la yatecita que venga y me ayude con eso porque eso tiene que ser dos personas. Uno que pregunta y uno aquí sentado de, de bella correspondiente. Y si la convocatoria es aceptada por ustedes y si se llegan a hacer las 100 preguntas, pues haremos ese challenge. Si no, pues toki toki o sea, definitivamente eh, será una conclusión definitiva de que nosotros los youtubers eh, abogados no, llevamos, no llegaremos nunca al nivel de la farándula o del jet set criollo. Y no me podía despedir del día de hoy sin darle los agradecimientos a Don Julián Lozada y a Don Harold Lozada de la inmobiliaria Buga, ciudad desde la cual me mandaron una deliciosa ancheta con dulces típicos de este hermoso Valle del Cauca mi tierra. Voy a destaparla y voy a sacar el, lo que más espero yo de estas fechas que es el manjar blanco. El problema de este producto típico, y es, es, aquí hay una desventaja muy grande que yo sí tengo que decirles a ustedes: el problema del majar blanco es que uno solamente le viene a coger el sabor después de tres o cuatro cucharadas. O sea, con la primera cucharada, uno no le coge el sabor. Se necesitan por lo menos unas tres o cuatro cucharadas para cogerle al rico sabor a este majar blanco. Don Jaro Julián, muchas gracias de Fajaro. Vamos a ver quién saca comida antes de que se termine este año. A enviarnos una del Blanco del Valle. va a quedar comiendo mi majar blanco. Chao, que estén muy bien. Un placer haberlos saludado en esta semana. Chao.